Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2021. Bienvenidos al Lublin Arena de Polonia. Bienvenidos al partido entre Polonia y la selección española que busca aquí lo que puede ser un tercer triunfo consecutivo que la coloque en clara disposición de liderar el grupo y de estar en esa Eurocopa del año 2021. Saltando ya al terreno de juego están las 22 protagonistas de la selección de Polonia, también de la selección de España. Enseguida comentaremos los once iniciales. Antes un saludo rápido para Juliana García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, David. Muy y bien. lo siguiente antes de analizar la previa del partido, escuchar las notas del himno de España en el Lublin, Arena de Polonia. que arrancó hace un mes ganando 4-0 a Azerbaiyán en el estadio de Riazor de Acoruña que después goleó 1-5 a la República Checa a domicilio hoy enfrente Polonia que juega su primer partido en esta fase de clasificación escuchamos ya el himno nacional de Polonia Todo a punto en el Lublin Arena de Polonia para que arranque el partido. Todo listo, todo preparado aquí en Teledeporte para que junto a Juliana García, Juli, comentemos este tercer partido de la fase de clasificación sobre el papel de lo más complicado que le puede esperar a España. Lo mismo dijimos hace un mes con la República Checa y España goleó 1-5. Ojalá hoy la historia sea parecida, aunque no siempre tiene por qué ser así. Por cierto, 11 de Polonia, lo comentaremos durante el encuentro. Ojo a la dorsal número 9, era Payor, seguramente la futbolista de referencia de esta selección. Sí, eh, escasamente hace un año en la Copa Algarve, en el torneo amistoso que disputó la selección española, ya se vio sorprendida por Polonia al encajar un 3-0, entonces creo que tenemos delante un partido muy atractivo y, y con la esperanza de tener un buen fútbol delante, ¿no? a ver si España es capaz esta vez de, de derrotar al conjunto polaco. Esa es la alineación que dispone Milos Stepinski para el debut de Polonia en esta fase de clasificación, un tanto extraña porque España ya ha jugado dos partidos, Polonia ninguno y debuta. Hoy aquí en el Arena Lublin, que fue escenario de partidos de la Eurocopa Sub-21 del año 2017. La formación de las polacas posando para los compañeros gráficos. Y esta es la de España, cuya disposición veremos enseguida. Y que presenta solo una novedad respecto al equipo que hace un mes goleó a la República Checa. No está por lesión Marta Cardona. Aparece en el once inicial Virginia Torrecilla. El resto, las casi ya habituales de Jorge Bilda. Con Sandra Paños en la portería. Marta correder en el paredes Mapileón León. Leila Wahabi en la defensa. ...Virginia Torrecilla, Patrick Guijarro... ...Aitana Bonmatí, Alexia Putellas... ...con Marina Caldentey y Jenny Hermoso... ...a partir de aquí, Juli, veremos... ...cómo las coloca el seleccionador... ...porque hay varias posibilidades... ...dependiendo del puesto que ocupe eh, Alexia... ...del que ocupe eh, Aitana... ...incluso el que ocupe Mariona... ...pero bueno, lo veremos eh, dentro de un ratito, ¿no? Sí, al final tiene muchas opciones... ...por la, por la polivalencia de las jugadoras... ...que, que tiene la, en la selección... ...al final Aitana puede jugar en ambos eh, lados... Dentro, digamos, de interior, igual que de, de extremos, al, al contar con Corredera y Leila, que son dos laterales con gran proyección ofensiva, las extremos acaban participando mucho en espacios interiores. Por tanto, eh, Aitana se puede sentir cómoda, igual que Mariona, ¿no? que puede jugar tanto de interior como de... ...de punta y de extremo y, y Alexia hace tiempo que no la vemos jugar por fuera... ...pero pero por qué no cuando ya ha tenido experiencia en esa demarcación. Y ahí tienen a la capitana española Irene Paredes con esa máscara que protege su nariz... ...después de una fractura, un entrenamiento con el Paris Saint Germain... ...y justo enfrente una de sus compañeras de equipo, hay dos en el once de las polacas... Katarzyna Krietsinek junto a la lateral izquierda, Paulina Tutek. ...ambas son futbolistas del Paris Saint Germain al igual que Irene Paredes... ...y ahí está como decíamos el once de España y la disposición que en principio nos ofrece la realización y que veremos si luego se plasma o no en el terreno de juego en todo caso un equipo, eh, Juli, para tener la pelota, que es lo que le gusta a España y para dominar el tempo del partido que veremos si Polonia le deja o no hacer Sí, al final creo que España de las eh, vertientes que ha destacado en esta fase clasificatoria ha sido el dominio del balón ¿no? en los dos partidos previos ha gozado tener posesiones muy altas ¿no? y sobre todo en campo rival donde les ha permitido contra Azerbaiyán ya desde el inicio de cantar la balanza, sobre todo a nivel de juego. El gol tardó más en aparecer, incluso en, en destacar el resultado a favor de España, pero contra las, las checas no tuvieron más posición, pero más repartido en todo el campo, pero incluso así eh, ya tenían la experiencia del primer partido y ya fueron directamente ya a buscar el primer gol sin, sin tener que, que cocinarlo antes. no digamos los primeros plenos que veíamos de Stepinski, seleccionador Polácora de Jorge Vilda, junto a él Monse Tomé, la máxima autoridad en la selección absoluta Promesas, de la que también tendremos tiempo para hablar y para comentar durante esta retransmisión de nueva creación y reciente nacimiento, a la piña de las futbolistas de Polonia y en el Arena Lublin alrededor de una media entrada sobre los 7.000, 8.000 espectadores, sobre un aforo total de 15.000. No está mal para presenciar este partido en el que España va a jugar a la izquierda de sus pantallas. La primera parte con camiseta roja, pantalón y medias azules. Y a la derecha lo va a hacer Polonia con su indumentaria habitual. Camiseta blanca, también las medias de color blanco y los eh, pantalones de color rojo. Silbato inicial a punto. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora. Ah, vale, que estaban haciendo jugada... Ensayada ya para arrancar el partido, primera bola en movimiento, ese pelota larga que busca la posición de extremo izquierdo, viene para cortar la selección española. En los primeros compases del partido está Marta Corredera, ante ella la presencia de Garbouska. quería combinar con Marina Caldentey, el primer servicio de banda para los intereses de España. Sí, podemos ver que al final es Aitana quien cae en el, en el extremo izquierdo, es Alexia que aparece en el interior derecho, eh, Patri en el Patri Jarno en el interior izquierdo y es eh, Virginia quien se queda como, como pivote único. Primera intervención defensiva de Mapi León. Completa esa acción Virginia Torrecilla. Intenta girarse Aitana Bummatí, no lo consigue ante la presión de las futbolistas de la selección de Polonia, pero vuelve a recuperar Mapi. Tocando con Virginia, que reaparece hoy con la selección después de perderse el duelo contra la República Checa, tras el susto que nos dio, te acordarás perfectamente en Riazor, con aquella rodilla que muchos nos temimos que sufriese lesión grave, pero que al final se quedó, insisto, solo en susto. Bueno, que todo sea así, ¿no? Que en, en un par de semanas ya pudo aparecer con el Atlético de Madrid, creo que fue dos o tres semanas, y que solo fuera un, un mal gesto y que ahora esté en plenas condiciones para, para poder luchar por, por tres puntos más, ¿no? De la pelota ya España, Ahí está la capitana Irene Paredes, abriendo para la posición de Alexia. Golpea pierna izquierda buscando arriba a Marino, tampoco encuentra a Jenny y al final acaba el cuero en las manos de la guardameta Katarzyna Krydzinek. Insistimos del Paris Saint-Germain, compañera de Paredes, la capitana española, la que vemos con esa máscara. Lo decíamos antes de arrancar el partido cuando la veíamos, que cómo han evolucionado. Estas protecciones para la nariz que antes eran aparatosas, apenas te dejaban ver y que ahora permiten un campo de visión muy amplio. Sí, al final quizá parece más aparatoso de lo que acaba siendo, ¿no? Al final les limitaba mucho el, el, el campo visual y ahora ha cambiado muchísimo. Y ahora prácticamente hay ciertas lesiones con las cuales antes era incompatible el hecho de seguir jugando y ahora con todas estas a, a, aparatos y adaptaciones pueden jugar con huesos rotos, con... Bueno, Diferentes, pero también la Luce que la busca. Sobre la que cometía y falta Marta Corredera, la primera del partido, a favor de la selección de Polonia. Creo que va a golpear ya balón en largo con la defensa española adelantada. En el dos y medio de la primera parte. Ese es el balón buscando la espalda de la defensa. Tocado ligeramente Virginia Torrecilla, que da la pelota suelta. Ojo al interior del área, buscaba por ahí el remate. Precisamente Eva Pajor. Que tiene que salir de su marco Sandra Paños para evitar que la selección de Polonia busque la portería de España el balón colgado sobre el área española sí, pero en los partidos previos ¿cuánto tardó? Eh... hasta una eternidad y la República Checa también no, digo, en, en, incluso la intervención de Sandra Páez, ah, también, solo sí. y no solo en una posesión de sí, España sí. sino en fase defensiva ¿no? y ahora llevamos casos no llegan a tres minutos, bueno, ahora justo ...y ha tenido que intervenir. Ese golpeo de Matisic que al final se acabó envenenando... ...y acabó generando algún que otro problemilla sobre la portería... ...que defiende la guardameta del Barcelona Sandra Paños... ...el Barça que vuelve a ser mayoría en el 11 de la selección... ...con ocho de las 11 titulares... ...en este partido en el Arena Lublin de Polonia. Hay que recibir Kamsic... ...buscaba esa posición Sikora y acaba cediendo España... ...el primer saque de esquina del partido... ...Alexandra Sikora lo ha forzado... ...y lo concedió Leila Wajavi... ...con la idea muy clara, ¿no?... De, ...de con pocos pases ya... ...plantarse dentro del área y acumular al menos 3-4 jugadoras... ...para poder... ...para poder finalizar... ...y volvemos a segundo balón parado ya para Polonia en... ...en... ...no llegan a cuatro minutos... ...Va a ser Cucic... ...futbolista del Medic Koning... ...la que ponga el balón en movimiento... ...hasta cinco futbolistas en el área pequeña de España buscando un remate... ...ojo, a punto de llegar ahí el primer tanto del partido... ...consiguió contactar con la pelota... Una de las centrales de Polonia que le ganó la partida a Irene Paredes. Por fortuna, su contacto con la cabeza se marchó por encima del larguero. Sí, quizá Irene la molestó lo suficiente ¿no? para que no pudiera impactar eh, del todo bien, pero estaba sola de Caragol. a gol. antes, Juli, referencia a ese último enfrentamiento y ese último precedente. No hace ni un año porque fue en el mes de marzo, es decir, hace ocho meses, 1 de marzo del 2019, con ese triunfo 3-0 para poner en la Copa del Algarve y que ha hecho que Jorge Bilda, sin duda en los últimos días, haya insistido a las futbolistas en la importancia de no relajarse y de salir al 100% ante un rival que en tu último enfrentamiento eh, valga la expresión deportiva y entre comillas, te pintó la cara. Sí, al final eh, Bilda optó por eh, darle... Oportunidad jugadoras que tenían quizá menos minutos acumulados y al final eh, Polonia no optó por la misma versión y al final se impuso, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos delante un partido bastante más competido de inicio que los dos previos. A ver ese cambio de orientación de Alexia para Leila que buscaba el centro, cortó Sicora de nuevo Leila Javi lateral izquierdo de la selección española apoyándose en Jenny Hermoso que viene ahí para tocar, para distribuir y para moverse, para volver a recibir otra vez entre Leila y Jenny. Acaba el cuero en las botas de Virginia Torrecilla. Mapi León presionada por Eva Pajor. Al suelo la central española. Que fue la última en tocar. Servirá de banda Polonia. Sí, parece que Polonia ha empezado un poquito más, más intensa que España. ¿no? Intentando coordinar bien esta presión para limitar la, la posesión española. Y de momento... Están consiguiendo que el, el hecho de que el España 1 no haya conseguido una fluidez de balón muy alta les permita volver rápidamente a acumular muchas jugadoras cercanas al área e impedir que España pueda, pueda al menos entrar dentro del área. De momento no, no lo hemos conseguido. De banda Marta Corredera recibe de espaldas Jenny Hermoso apoyándose en Alexia Putellas. En la banda se vuelve a ofrecer Marta. Hacia el centro Alexia. Agarrada por la camiseta aplica la ventaja a la colegiada danesa. Virginia Torrecilla, buena apertura para Leila Guajavi. El apoyo de Aitana Matiz, de las mejores hace un mes contra la República Checa. Autora además de un gran gol dentro del área de espaldas también recibe, pero Alexia ahí quería contactar con Patrick Guijarro, recibió un empujón. No lo ha señalado la colegiada y a la contra otra vez Polonia. Irene Paredes, por si acaso atrás con Santrapaños, viene Pajor para presionar. Pero Sandra sin un ápice de nervios vuelve a tocar la bola para Irene me parece que Polonia ha hecho los deberes y sabe perfectamente que los ataques españoles esta Corredera y Leila arriba y que si atacan rápidamente buscando a, a Payor o incluso a alguna jugadora intermedia pueden conseguir de situaciones de 2 contra 1, o dos contra dos eh, a campo abierto, ¿no? medio campo por delante. Otra apertura de Alexia para Leila. Venida para ofrecerse por allí Aitán. Al final voy a tocar para Alexia. Balón largo, Jenny hermoso Va a recibir de espaldas y ver qué puede hacer dentro del área. Ante la defensora polaca. Pisando la bola. Vuelve a tocar para Leila. Presionada por Sicora. Otra vez Jenny Hermoso. Ahora con la derecha dentro del la. De Balón para Mariona. A ver si puede girarse. buscar el disparo. Un pase. Sigue Mariona. La pisa. La acaba perdiendo. Recupera España. Virginia Torrecilla. Pica esa pelota. No hay fuera de juego. Patrick jarro Sí había fuera de juego. No vale el tanto. está diciendo que no. Pero lo ha tenido muy claro. Frida Nielsen la danesa. A instancias... ...del asistente de la banda principal... ...pues no lo había... No. ...estaba... ...en posición correctísima... Mate, sí... ...pues sí. España que ha perdido la oportunidad... ...o la ha desperdiciado por culpa del... ...cuarteto arbitral... ...de adelantarse en el marcador... ...porque aquí no hay bar que valga... ...y por lo tanto decisión del árbitro... ...de la colegiada pitada... ...decisión que se mantiene... Al menos ya nos da información positiva, ¿no? Que la otra, las llegadas de segunda línea pueden dar mucho provecho, viendo que cuando tiene que defender zonas con las situaciones de área Polonia, eh, se olvida de la defensa zonal, prioriza la individual, se desordena mucho más y en este desorden es cuando, cuando puede hacer daño España llegando desde otras zonas, ¿no? A nivel de lateral en segunda línea, a nivel de interiores llegando cuando Jenny se ofrece. A sí, ver, sí. Mariona... De fuera hacia adentro, a punto de entrar en el pico del área. toca para Alexia, bien de primeras para Marta Corredera, encarando a su para. Chucic el centro de Marta, pierna izquierda, segundo palo, se envenena. Y a punto está de poner en peligro a la guardameta Katarzyna Krecinek. Saque de portería, se ha sacudido España a esa presión inicial de Polonia y lo ha hecho bastante bien. Sí, quizá había empezado Polonia más, más intensa, con mejores condiciones, pero ha tardado poquito España en y hacer un primer gol que al menos no ha subido al, al marcador, pero ya es una sensación distinta de peligro y, y con la intervención ya de, las, de Marta Corredera y de Leila hacia adelante, igual que de Patri y de, de Alexia llegando en segunda línea Hablaba antes de la figura de eh, Aitana Bonmatí qué buena sensación que nos dejó hace un mes en aquellos duelos contra Azerbaiyán y contra la República Checa y a ver si se mantiene en ese estado dulce de juego de fútbol y de confianza que demostró en esos primeros partidos de clasificación Sí, al final eh, yo creo que es una etapa muy buena en general para ella tanto en el, el Barcelona como en la selección española, donde cada vez está ganando más participación donde cada vez aparece más en los sortes iniciales y, y al final esperemos que siga esta, esta dinámica A ver el contragolpe de Polonia que no se lo piensa dos veces pelotazo de izquierda a derecha golpeó ese esférico buscando ahí la posición de Kamchik. afortunadamente recupera España la posición del esférico Sí, hay, hay que volver a, a encontrar esta presión tras pérdida que, que tuvo España en los partidos anteriores que tanto beneficio le dio para evitar estas, estas contras tan verticales y tan rápidas y directas de Polonia. A ver y ahora con Mariana, este... dentro del área balón para primera espada de primeras, Patrick Guijarro, buena intervención de la guardameta, sigue la jugada. La buscaba Itana Bogumatí, metió la pierna Sicora, primera intervención de la guardameta de mérito ante ese golpeo de Patrick Guijarro que no se lo pensó dos veces. Está sí. llegando España a la portería de Polonia y eso es bueno. Qué importante es Patri, ¿no? Para finalizar de segunda línea. Ya hemos tenido dos acciones de ella en diez minutos. Hay que insistir. Autora de un gol en esta fase de clasificación. Lo marcó en Riazor contra Azerbaiyán. La máxima voladora de España es Aitana Baumatí con tres. Sale de zona. Cuidado esa caída de Kretzinek sobre precisamente Patri y Jarro que puede haberse hecho daño tanto una como la otra. Pues la repetición de la jugada En el centro de Mariona Y ahí cae encima la guardameta de Polonia Sobre Patri pues se parece que Patry quiera frenar al, al ver a la portera polaca y, y no la acaba de conseguir Y al final pues acaban impactando entre ellas bueno, Patry recuperada Y vamos a ver ahora qué pasa con Katarzyna Krietsinek pues Se está echando mano al muslo de la pierna izquierda de nuevo, intervención de Marta Corredera, llegada a segunda línea de, en este caso ha sido de, bueno ha sido Mariona que ha entrado dentro eh, y ha encontrado a Patri dentro del área de nuevo. Tercera intervención de Patri dentro del área. En esta temporada, además del gol que marcó con la selección, un gol en la Liga de Campeones para Patri Guijarro. Una Champions femenina que también comentábamos antes de arrancar el partido con Juliana García que nos ha deparado para los cuartos de final una bomba en el fútbol español con ese enfrentamiento entre... Atlético de Madrid y Barcelona. La parte mala es que uno de los dos no pasará a semis, la parte buenas es que aseguras que un representante pase, ¿no? en esa penúltima ronda, ¿no? Sí, la lástima es no tener algún día unos unas semifinales españolas, ¿no? O una final, ya por una final, sí, sí. Es verdad que estando el Olympique de Lyon por el medio es complicado, pero como mínimo aseguramos es un representante español en las semifinales donde previsiblemente aparecería el Wolfsburgo, el equipo en el que juega Eva Pajot, precisamente. ...a la que tenemos ocasión de ver en este partido... ...que transcurre ya casi por el... ...13 de la primera parte, con ese 0-0 en el marcador... ...en el debut de Polonia... ...en esta fase de clasificación, en el tercer partido de España... ...que hasta el momento acumula dos victorias... ...seis puntos de seis posibles... ...y busca aquí el 9 de 9... ...ojo a esa pérdida peligrosa de Virginia Torrecilla... la recuperación, buscaban a Pajor... ...buena intervención de Mapi León... ...pelea la pelota... ...Alexia la acaba ganando España, la saca limpia... ...Patri y Jarro, buen golpeo, Jenny Hermoso al espacio... A ver si puede correr delante de Mesa, que ahí está Jenny caracoleando, a punto de entrar en el área, la quiere pisar, pierna izquierda, ingresa ya en zona de castigo, la pisa otra vez Jenny. Busca a la compañera que no encuentra, así sí, Patrick Guijarro, gira sobre sí misma, busca el disparo, arriba. Lástima porque la jugada prometía más y se quedó en un poquito menos. Sí, al final le han cerrado mucho la, la pierna izquierda a Jenny y al final eh, ha tardado en, en volver a decidir quizá de ceder el balón a una compañera. Y, pero bueno al final es otro disparo otra llegada a portería, otra vez Patri y hay que vigilar sobre todo en salida de balón porque vemos como es eh, Eva Payor quien va a presionar a Virginia no y desde atrás y hay que advertirla para no, no tener pérdidas en esa zona donde Polonia bueno, ya ha demostrado que en cualquier zona del campo donde sea capaz de recuperar el balón pues no atacará rápidamente No se anda con esperas la colegiadora danesa que ya amonesta con cartulina amarilla minuto 14 de partido a catalina Kriensinek y aparte creo que sin advertencia No no digo que sí, no, lo tenga es. que hacer pero, pero hemos visto, bueno, al final eh, Lo tiene muy claro Que no va a advertir y que no va a permitir muchas cosas Y además, bueno ahora lo, ahora lo contamos, yo creo que ha habido falta sobre Marta Corredera No se ha pitado Krabowska Entregando para Pajor De fuera hacia adentro, buscando disparo corner Sandra Paños Gran intervención de la coroneta Española Y dejando ya muestras de su calidad Eva Pajor, la delantera del Wolfsburgo Pero había falta sobre Marta, ¿no? ¿O no? Ha sido una recuperación limpia a la vista la repetición eh, ¿Hay más Inicialmente parecía falta Y con la repetición creo que no la ha habido Único que creo que ha ido bueno, fuerte al, al, al duelo y El golpeo de Pajor Y la respuesta de Sandra Paños Para el córner Es el segundo a favor de la selección de Polonia Superando ahora mismo el cuarto Era de la primera parte Balón hacia el segundo palo Puños fuera de la guardameta de la selección y del Barcelona para que desde ahí vuelva a colgarla, Sikora, otra vez al corazón del área, al salto de Mapi con Eva Payor que es la última en tocar. Saque de portería para la selección de Jorge Vilda. Sí, creo que España tiene que aumentar un poquito la, la, la velocidad a la hora de, de, de presionar tras, tras la pérdida, que es lo que hará que Polonia tenga más problemas ¿no? para volver a sacarlo. Como vemos, rechaza Paños, Leira no acaba de llegar a presión y ya tenemos otra situación de área. A ver ese balón largo al espacio buscando a Mariona. Ha metido la pierna Chutzik. Entregando para aquí La presión de Mariona que obliga a la guardameta polaca a jugar. Ya que España intente robar cuanto antes. Ahí se marcharon bien de Virginia Torrecilla. Pase largo. Aparece bien la capitana española Irene Paredes. Le roban la cartera, le roban la pelota. La conducción desde atrás por parte de Gryzvinska. Que intenta el disparo. Se marcha directamente fuera. Otro aviso para la portería de Sandra Paños. Sí, está claro que al final eh, el primer pase de la recuperación lo buscan la mayoría de veces verticalmente, luego siempre se acaban cruzando las delanteras para intentar desordenar más a España y en el caso del encuentro de que ninguna de ellas eh, esté libre, la, la jugadora que acaba conduciendo acaba rematando. Pero al final son ataques de 6-7 segundos, cortitos, rápidos, para sorprender. El salto de Virginia Torrecilla buscando esa pelota. Otra vez querían encontrar la espalda de Irene Paredes. Hacia allí corría Eva Pajor. Volvió a estar atenta la defensa de la selección española. Alexandra Sicora. La España necesita encontrar un poquito mejores sensaciones, ¿no? Posiciones más largas, que intervenga más Virginia, más Aitana, más, más Mariona. Incluso Alexia, ¿no? Que al final... Eh... España ayuda mucho ¿no? de la intervención de todas las futbolistas para tener más, más opciones para, para superar a sus rivales. Ahí estaba Virginia, Leila, atrás con Mapi, la presión de Pajor, el golpeo de Mapi certero para que desde ahí vuelva a intentar distribuir España. Había falta, sí, señalada por la colegiada danesa, indiscutible, cometida por Grisinska. Sin ningún tipo... Esta vez sí que advierte. De duda. En comparación con, con la guardameta, esta vez sí que ha advertido. Apertura de Virginia Torrecilla para Leila Wazavi, Más a su izquierda volcada en ese costado. Jenny Hermoso prefiere jugar en largo buscando el cambio de orientación para Mariona. Que va a intentar tocarla con la cabeza. Lo hace Alexia. La baja con el pecho. La toca con la pierna izquierda. Desde el balcón intenta buscar el disparo. Taponado por la defensa de Polonia que saca ya el balonazo arriba. Ahí acudió en Paredes. Para no dejar que Payor Era fuera de juego. Venía frenase, sí, venía de fuera de juego. Sí, lo tiene muy claro Polonia, que cuando se acercan al balcón del área, incluso dentro, saltan tres, cuatro y cinco jugadoras a la poseedora para evitar que, que puedan ni pensarse qué hacer, ¿no? Entonces España tiene que tener muy claro que o se mueve muy rápido el balón para encontrar esta jugadora libre y en caso de encontrarse tiene que finalizar lo más rápido posible porque al tardar dos, tres segundos se verá ya totalmente bloqueada ¿no? por el conjunto polaco. Es el último partido de este 2019 para la selección española. Para esta última convocatoria hay que recordar que hay un par de bajas sensibles que ya no entraron en la primera lista como Amanda San Pedro y como Naikari García y una que se cayó ya una vez iniciada la concentración por un golpe en el tobillo Marta Cardona entrando en su lugar, Eva Navarro, una futbolista muy joven, 18 años, que estaba concentrada con la selección sub-20 y que ha sido reclutada por BILDA para formar parte de esta citación para jugar aquí en Polonia Sí, al final, si no me equivoco, Amanda... Eh, fue por lesión, ¿no? eh, al final Naikari también estaba, me acuerdo que, que fue con el conjunto del, de las 23 a, a Riazor pero se la vieron con molestias y hacía trabajos de, con los fisioterapeutas del, de la selección y al final eh, está en la absoluta, pero promesas no está en la selección que has, que has comentado un poco de puente ¿no? de, de selecciones eh, de base con, con, la, con la absoluta Desde tu experiencia como entrenadora y como futbolista que lo, que lo fuiste mm, mm, ¿Le ves utilidad al disparo de Alexia Putellas que para la guardameta? Quiero decir que ¿es necesario o era necesario ese escalón, digamos, previo al, al salto a la absoluta? Bueno, yo creo que es, eh, hace mucho tiempo ¿no? que hay como un vacío a nivel de selecciones que esas jugadoras que ya no pueden entrar en la, en la selección sub-19, sub-20, hasta la absoluta, hay, hay un vacío grande no y hay un, un muchísimas futbolistas, tanto en Reto Iberdrola como incluso en... en en primera división, que son sub-23, sub-21, que están en, este, en estos márgenes, y que incluso para la propia selección, incluso para la, la absoluta, el hecho de tener una selección intermedia, donde ya estás preparando la idea de juego, eh, donde estás ya a, acostumbrando a estas futbolistas a estar concentradas, a los viajes, a las dinámicas, a las rutinas, e incluso las la forma de jugar, el, el, yo creo que facilita que luego, en caso de alguna baja, eh, en la absoluta pues ya tengas cierto trabajo hecho ¿no? con las, con las de, la, de la absoluta promesa yo creo que puede ser muy útil y aparte al final otras selecciones de, eh, de gran nivel eh, a nivel europeo y mundial ya tienen ¿no? estas selecciones sub-23, sub-21 que quizá no tienen partidos oficiales pero sí que empiezan a hacer eh, partidos amistosos de preparación incluso contra la, su propia absoluta como, como es el caso de España y que al final les da más experiencia a estas, a estas futbolistas para al final poder tener más opciones de llegar a la, es, a la acción. Es pelote Jenny Hermoso, balón para Mariana Caldente que podía estar, sí, en fuera de juego. Acción invalidada, todo nació de un pase rompiendo líneas fantástico de eh, Irene Paredes sobre Jenny Hermoso y la combinación con Mariana Caldente. Y para rematar la acción y viendo la repetido si había fuera de juego o no, que parece que sí, salvo que la repe nos diga lo contrario, sí que lo había. Eh, al mando de toda esta selección promesas Montse Tomé, la segunda de Bilda, por lo tanto todo forma parte del mismo escalafón y cadena de mando entre comillas eh, y no habrá ningún tipo de duda en cuanto a patrón de juego y de todo esto que decías entiendo, vamos. Sí, al final es eh, la futbolista ya coge las, las ideas de juego principales que seguramente ya habrán consensuado con Bilda, y si hay cualquier baja en, en la absoluta en cualquier concentración o Cualquier competición ya tienes una futbolista Que ya, ya viene con cierta adaptación ¿no? ¿No? Que tiene que empezar de cero Que ya tiene pues, bueno, ciertos conceptos eh, Cogidos, asumidos, practicados Y yo creo que puede ser más fácil ¿no? El salto Todo esto acercándonos al 22 De la primera parte, ya han visto que Salvo Esa ocasión en foro de juego de Marina Caldentri No ha pasado excesivamente nada en los últimos 2-3 minutos Se ha ralentizado un poquito El ritmo del partido, ahora ha vuelto A cometer España otra falta sobre Eva Pajor la referencia de la selección de Polonia, una futbolista que se marchó muy joven al Wolfsburgo, que lleva siete goles este año en su club y que ha marcado 14 en 26 partidos contra Polonia, que es una media extraordinaria, de más de medio gol por partido. Sí, al final eh, la mayoría de ataques de Polonia pasan por sus pies y luego es capaz de sacar a, a una central como Irene de zona, luego proteger el balón, que casi Irene no tiene acceso al a mismo y... Y a partir de ahí ya, ya estamos defendiendo con una menos, ¿no? Línea defensiva. Lo bueno es que luego Virginia retrasa un poco la posición y, y lo compensa. Pero hay que tener muy vigilada a esta jugadora y establecer buenas, buenas coberturas detrás en el caso de que, de que supere. 22 años y campeona de Europa Sub-17 en el año 2013. Se marchó pues, con 18 al Wolfsburgo donde está triunfando... Convirtiéndose en una de las delanteras de referencia a nivel mundial A ver España ahora con Alexia Putellas El cambio de orientación que puede ser bueno para Leylas Pero la pelota no la atacó, se la ha robado Sikora Quiere salir al contragolpe la selección de Polonia Balón para Eva Pajor que la parece volcada a ese costado derecho Ante ella está Mapi León, bien al suelo Mapi cortando el esférico Y anticipándose a la acción de la futbolista de la selección polaca Y ahora con calidad, con tranquilidad entregando para Itana Bogmati Lástima la pérdida, recuperación otra vez de Polonia, presión ahí para recuperar Patrick jarro Ha habido falta a favor de Polonia. En todo caso, apuntamos en el haber de Mapi a buena acción individual, defensiva, para frenar el avance de Mayor Sí, al final quizás ha sido en el, en el momento preciso y clave, porque si no ya Mayor ya estaba entrando dentro del área, ¿no? Al final siempre cae en la zona de balón, siempre su equipo sabe exactamente dónde está y es muy fácil encontrarla para, para luego generar o por ella misma una acción para entrar dentro del área o, o para llegar de, con otra compañera. También darle mucha importancia a la número 3, polaca que también está interviniendo mucho en este pase intermedio antes de o finalizar o, o buscar el, el último pase y siempre situada en carril interior y siempre teniendo opciones mayores de descargar con ella para buscar a a una tercera. Frinska, que es la futbolista a la que hacía referencia de que va a tocar ese balón, con solo una futbolista en la barrera defensiva de España, muy adelantada su línea Defensiva y a ver qué estrategia prepara la selección de Polonia. Golpeo, finalmente, directo ante la portería de Sandra Paños se lancha directamente fuera No sé si era la mejor opción Me pareció que había bueno, que había otras mejores y estaba un pelín pelín alejada, ¿no? A ver, para España ha sido la mejor Sí, sí si sí, siempre buscan a Sandra Paños de esta manera, podemos estar más tranquilos. Correcto. Ahí Pero voy. bueno, ya, ya la ha he hecho lucirse una vez. ¿eh? Sí. Pero de Pajor y buena respuesta enviando a córner de la guardameta de la selección española. Que ha encajado un gol en esta fase de clasificación. Se lo marcó la República Checa en el tramo final del partido jugado hace un mes. Se han intercambiado posiciones Aitana y, y Mariona. Y vemos a Aitana ahora en la zona interior con estos movimientos continuos de España, esta gran coordinación que tiene la selección de Alexia, ahora está cayendo como extremo, está cayendo casi Patrick como punta, Jenny por debajo, Aitana por dentro, bueno, final... toda esta riqueza ¿no? de movimientos y coordinaciones que permiten desordenar al rival. Y al final Polonia está casi defendiendo con línea de 5 atrás cuando España tiene la pelota en ataque organizado con lo cual no es fácil, tampoco contar por ahí los huecos y a ver si España mejora la circulación de la pelota Marta Corredera, Alexia Putellas la entrega rápida para que ahí reciba Patrick Guijarro, tiene abierta a Leila Wahabi, prefiere girar hacia el centro y tocar otra vez para Alexia y Marta de nuevo el ofrecimiento en corto de Aitana busca el centro, punto de penalti ha contactado Jerry Hermoso, lástima le faltó potencia ese envío además muy centrado y atajado sin problemas Katarsina Kietzinek Sí, al final vemos casi mantenida una línea de cinco. Es Juddik quien se incrusta en la línea por, por banda izquierda polaca para intentar limitar un poquito más la acción de España, sobre todo la incorporación de segunda línea de las laterales. Pero incluso así, en el último tramo de, cercano al área, persiguen mucho a la, de forma individual a, a las jugadoras. Eh. Espérate que viene Payor, lástima el pase filtrado para ella. Por fortuna para España... Demasiado fuerte para Kamczyk pero había dejado otra muestra de calidad la futbolista del Bolsburgo Sí, comentábamos el, el hecho que Polonia en los últimos metros acaba desorganizándose porque sigue ¿no? a la futbolista en vez de mantener una estructura intercambiarse las marcas. Y favoreciendo que España si mantiene este movimiento continuo de la lateral incorporándose, estremoviendo dentro, la Jenny viniendo para que caiga Patrick, intercambiándose posiciones interiores entre Alexia, Aitana... Eh, y demás podemos tener mucha ventaja por este desorden ¿no? generado en, el, en la estructura polaca Iniciando otra vez tejiendo jugada ofensiva a España Alexia Putellas presionada ahí por Grafowska el toque hacia la posición de Mapi León recibe entre líneas y presionado ya por dos rivales Marina Caldentey vuelve a tocar a Alexia de espaldas Jenny descargando para Alexia el toque de primeras puede ser bueno para Mariana por la izquierda delante de ella Sikora el apoyo de Leila que ya tiene la pelota, se la pedía y ya la recibe Alexia Putellas, otra vez volcada al costado Mariona, tiraba el desmarque Leila, vuelve a recibir, entrega atrás para Virginia, venga rápido la circulación, Marta Corredera, hacia el otro lado para que desde ahí lo intenta Itana Mati. Muy atentas las polacas para saltar siempre a la poseedora y acumular muchas jugadoras cercanas al pero la itana, Mariona, tiempo para levantar la cabeza, encarar o centrar. Opta por los segundos, saca la cobertura de la selección de Polonia, lo hacía Tudek. Pelota suelta, Leila, a ver hay que buscar el disparo. Centrado otra vez, a las manos de Kresinek. Pero hay que intentarlo. Sí, bueno, al final habíamos visto más intervenciones de Marta Corredera en, la, en los minutos jugados. A Leila empieza a intervenir y al final da más opciones al juego. no Buena recuperación de Leila. Ha dado un poquito más de intensidad en esta presión eh, tras la pérdida. Y ha permitido volver a recuperar cerca a la salaria y tener otra, otra ocasión de gol. El golpeo de Jenny Hermoso en su partido internacional hoy número 74. Ahora una buena recuperación por parte de Aitana. Otra vez tocando para Jenny Hermoso de la que estábamos hablando en este instante. Quería jugar, lástima, con Patrick Guijarro. Cortó la selección de Polonia que quiere salir al contragolpe. Pero aparece rápida Marta Corredera como siempre atenta. Y entregando atrás para Mapileón León. Entre líneas recibe... Alexia Putellas intenta girarse, tenía dos rivales encima Virginia Torrecilla, Alexia que ahora levanta las manos como pidiendo un poquito de calma Sí, es que parece que la estructura de, de Polonia defensivamente sea un 5-4-1 ¿no? de luego se desordenan pero y con la línea ciertamente avanzada porque ya España ha cometido tres o cuatro fuera de juego ¿no? un par, uno era el de Mariona, otro no y acabó en gol la jugada Patri? se pitó antes que era el de Patri y este es el tercero, si no recuerdo mal, y que también lo era de Marta Corredera. vemos no en acción a Milos Stepinski, el seleccionador de Polonia. 45 años, desde 2016 en el cargo y antes seleccionador sub-20. Todo esto ya a punto de llegar a la media hora de juego con Televisión Española, canal Teledeporte apoyando a la selección española. En su intento de conseguir el 3 de 3 en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa del 2021. Ojo a esa bola, vuelve a aparecer por la derecha Pajor. Opción de peligro a las manos de Sandra Paños. Tenía dos compañeras para buscar el centro, pero prefirió finalizar, creo que era Kamsic. Y no Pajor, la que buscaba ese golpeo. Decíamos que tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurofemenina. La clasificación para la masculina se cierra esta próxima semana, estos días, aquí en Televisión Española. El viernes en Cádiz, España-Malta, nueve menos cuarto la 1 de Televisión Española. Lunes 18 en el Metropolitano, en Madrid, España-Rumanía para cerrar una fase que concluirá con España en la Eurocopa. Y ojalá sea como una de las cabezas de serie para un sorteo más benévolo de cara a esa euro del año 2020. Falta ahora de Mapileón. León. ...cometida sobre Gryzvinska. Sí, al final la alternancia de... ...de que Payor... Eh, ...otra compañera venga a recibir... ...y otra rompa, les permite... ...sacar primero una central de zona... ...luego poder... Eh, ...atraer el... el juego a una zona intermedia... ...para luego cargar una zona más... ...más alejada. Ahora está pidiendo ahí Mariona... ...cartulina amarilla... ...para Grifinska por obstaculizar el saque de la falta de la selección, pero la prisa que tuvo la colegiada danesa para molestar a la guardameta Kietzinen que en el arranque del partido, a partir de entonces, ha decidido contemporizar un poco. Bueno, quizá ha diferenciado la pérdida de tiempo con acciones directas relacionadas con el juego, ¿no? A nivel de más de alguna falta o... ¿no? Sí, quizá... pero de todos modos, a ver, ¿qué le hace pensar a la colegiada que a Polonia le interesa perder el tiempo en el minuto 10 con 0-0 en el marcador? No lo sé. En fin, pero bueno, da igual. Eh, Patrick Jarro, Pase demasiado largo, creo, para Mariona. Sí, intenta buscar la pelota, pero... Era muy complicado llegar hasta ahí. Quiero decir que a Polonia le interesa ganar el partido, que el 0-0 tal vez no le sirva y menos en el minuto 10 de la primera parte. Sí, quizá... Quizás ha sido muy, muy tajante ¿no? la, la primera acción con la, con la guardameta polaca. Decir, lo podría llegar a entender, no sé, ya nos hemos enfrentado a ellas, a Azerbaiyán. Eh, porque sabes que en condiciones normales no le vas a ganar a España. Pero de momento Polonia no se ha escondido, ¿eh? está atacando desde minuto uno Por y eso. está sacando y reiniciando el juego rápidamente. Y es la selección número 18 en el ranking UEFA en la que España es número 7, es decir, que es una selección de nivel. ...y que insistimos en gallón en el último precedente, mes de marzo, ganó a España por tres goles a cero. En toda la historia, tres victorias para cada selección, un empate en los siete precedentes entre España y Polonia. Desde atrás, la selección de la Europa del Este, intentando sacar esa pelota y con la selección española presionando. Por ahí acude Itana. Ahora están intentando sacar limpio el esférico trasando Grabowska para que quien toque la pelota sea Kryczyniec en la apertura para Sikora viene a recibir Kamsic balón largo intentando buscar la espalda de Leila pero apareció para corregir otra vez como siempre Mapi no ha podido evitar que la pelota salga por saque de banda volverá a jugar Polonia en el Arena Lublin la novena ciudad más habitada de Polonia. Y por si no lo sabías, que yo tampoco hasta esta mañana que lo he leído. Ciudad hermanada con Alcalá de Henares y Burgos. Curiosa. Sí. Con censo aproximado de 370.000 habitantes. A ver ese balón dividido. Ahí acude Virginia Torrecilla sin contemplaciones para evitar que ganase el duelo Polonia montase un ataque peligroso con no ciertos problemas Polonia no cuando España se coordina y, y sube el bloque a nivel de la presión a salida de balones cuando Polonia está mostrando dudas y, y imprecisiones que permiten a España estar recuperando más balones de los que ha recuperado los primeros 10-15 minutos del de partido Alexia, Virginia al suelo había aplicado la ventaja a la colegial danesa pero después de la pérdida ha pitado la falta cometida sobre Alexia ahí en el centro del campo Rápido pelota en movimiento para Irene Paredes. Aitana Bonmatí se viene hacia el centro. Alexe de primeras para Marta Corredera. Quería tirar el desmarque, recibe Mariona Caldente. Y ahora por la derecha. Aitana intentando marcharse de su par, apoyándose en Marta Corredera otra vez. Formada la línea de cinco de Polonia. Cuatro por delante y solo una arriba. Ahí viene Aitana, mete el centro de primeras hacia el primer palo. Deja pasar ahí Patrick Guijarro. No llegó al remate. Jenny Hermoso, pelea por ese esférico. Irene Paredes, recupera a España. Virginia Torrecilla, Mariona, Alexia, le está diciendo que al otro lado, por la derecha, ahí, para que reciba Mariona. Aitana y Marta Corredera intentando tejer jugada de ataque. Viene el centro de primeras al primer palo, no llega Patrick Guijarro que estaba incorporada de nuevo. Virginia Torrecilla dispara directamente fuera. Último tramo de partido intentándolo más España por la derecha que por la izquierda. Acumulando ahí Mariona, Aitana, Marta. Sí, quizá me atrevería a decir que en la mayoría de los minutos de la primera parte hemos nombrado mucho más a Marta Corredera que no, que no a Leila ¿no? Sí. en incorporaciones desde, desde segunda línea. Pero España se encuentra mejor, tiene más balón, está recuperando más balón de zona contraria, en campo contrario... Eh, con más criterio, Pol Polonia no acaba de encontrar la verticalidad y el acierto de los primeros minutos. A ver si lo podemos traducir en, en algún gol antes que Polonia nos sorprenda. De momento a puerta de Polonia 3 y de España 4. Siempre ha demostrado que al final en cualquier acción a balón parado, en cualquier despiste, en el reinicio del juego, eh, tienen... tienen eh, tiene aspectos que pueden, sí, sí, que pueden hacer, para, daño para, para hacer daño correcto. a ver ahora Marta si lo conseguimos, Aitana la devolución para Marta Corredera, protege esa pelota consigue que se marche por línea de fondo Chuczyk por lo tanto será saque de portería para Polonia ya dentro de los últimos 10 minutos de la primera parte sigue el 0-0 Polonia-España en el debut de Polonia en la fase de clasificación y en el tercer partido para España que ya no volverá a jugar hasta el próximo mes de abril ...días 9 y 13... ...ambos partidos en casa contra Moldavia... ...y contra la República Checa... ...ataque ahora de Polonia... ...balón largo buscando a Pajor... ...tiene que corregir y modificar ahí... ...bien Irene Paredes... ...no se complica y envía a saque de banda... ...sí muy atenta Irene... ...siempre lo que había comentado Bilda... ¿no? ...en la entrevista que le han hecho... ...previamente al inicio del partido... Eh, que tenía muy claro eh, qué movimientos hacía Payor, eh, eh, cuáles eran sus virtudes, que tenían que estar, eh, que tenían que estar pendientes ¿no? eh, la, las defensoras españolas. viene muy atenta tanto en salir con ella, en limitarle el, el tiempo y el espacio, como en, en poner esa pierna en ese segundo preciso para, para quitárselo. Y también decía Bilda que tiene dos centrales de garantías, como son en este caso... Eh, Mapi León y Irene Paredes para frenar esos movimientos y esas cosas positivas que tiene muchas eh, Eva Pajor. Aquí tenemos a Sandra Paños. Mandando a las compañeras arriba porque va a golpear y lo ha hecho ya en largo. Irene de primeras. Entregando para Matisic. Ha tocado Leila. Y ese balón dividido se lo va a quedar España. La apertura rápida de Alexia para Aitana Domati. Avanzando la dorsal número 6 de la selección española. Entregando de nuevo atrás para Virginia Torrecilla. Ahora la pide ahí Mariona. Tiene más abierta en el extremo a Leila. Prefiere jugar hacia el otro costado. De nuevo por la derecha Marta Corredera. Vuelve a pedirle a Mariona. Puelga al centro. Balón suelto. Se lo queda Polonia. Intenta salir desde atrás Matisic. Otra falta en este caso de Mapi sobre Eva Pajor. Sí, parecía inicialmente que era que era Chutzi quien bajaba la línea defensiva, pero parece que está jugando el lateral izquierdo, y es um, Matisi quien en ataque se incorpora a la línea de medios, y en defensa se fusiona la línea defensiva, cambiando de un 4-4-2 en línea que parece a un 5-4-1 a nivel defensivo, ¿no? Momento delicado, ¿no? Sí, últimos 5-6 minutos momento abierto de al descanso si no has podido ganar nada, sin perder nada Exacto, los últimos 5 o 6 minutos Si encajas un gol es... el, el golpe psicológico es importante A ver este robo Y esta contra, si consigue que España Mueva rápido la pelota a Alexia Recibe la falta que no señala la colegiada danesa Porque probablemente había apreciado que no lo era Al menos a su entender A ver ese balón largo, buscando a Pati Guijarro tiene tiempo para levantar la cabeza dentro del área, buscando opción de castigo, el disparo, primer palo, fácil para Krietschinek. Tampoco tenía grandes alternativas dentro del área, se había incorporado Alexia y estaban más alejadas tanto Aitana como Jenny. Sí, muy buen pase de Mapi eh, vertical, buscando la incorporación otra vez de Padre en segunda línea, pero se han estructurado muy bien las polacas y al final ha optado por un disparo que al final... Si hubiera optado por un disparo quizá un poquito más alto, hubiera comprometido un poquito más a la portera polaca, pero al final tenía que finalizar porque si no, cuanto más tiempo pasa, más polacas llegan al área y más complicado lo tiene. Otra vez Marta para Alexia, maniobrando bien ante la presión de Kamsic, abriendo para Leila. más pegada, línea de calmariona la devolución para Leila demasiado larga, toda la ventaja del mundo para Matisic la pierna para enviar el saque de banda, casi en la prolongación de la frontal del área, por ese costado por el que se incorpora Leila Wajabi. Recibe Marina Caldentey, lástima el resbalón, la pérdida de la recuperación de Polonia, pero vuelve a maniobrar bien, activarse Mariana Caldentey. Entregando al espacio libre para que aparezca Marta Corredera, que pone el centro Chut, que a punto está de sorprender a Kirechinek. No sé si quería hacer eso, en todo caso le ha salido eso. Que ha sido una buena probatura a la portería de Polonia. Sí, estaba bastante alejada y parecía que el balón acabaría más desviado, ¿no? ¿Sí? Y al final la... y salió bastante ajustado. De nuevo otra recuperación en, en zona cercana al área, en este caso por parte de Mariona, y, y enlaza ¿no? esta recuperación con otra ocasión de gol. Mira, y esta presión efectiva de Gini Hermoso que obliga a la guardameta de Polonia a enviar la pelota directamente fuera de que España recupere ya que se juegue más en terreno defensivo de Polonia en este tramo final de la primera parte camino del 42 y a la espera de ver la prolongación de la colegiada danesa que por lo visto hasta el momento tampoco debería ser mucho ahora que ha pitado, falta de saque creo que señalizaba mal sí, mal sacada no correcto parecía que hubiera entrado prácticamente del campo ¿no? a, saca, a, a la hora de sacar Marta pero deberíamos comprobarlo en la la repetición, si la tuviéramos, ¿no? Correcto, si la tuviésemos, me parece que no No Ahora, ovación para el sombrero con el que se ha atrevido Dutek Ante Jenny Hermoso Otra buena recuperación de España Error de la guardameta Intentando buscar a Sicora. recuperó ese esférico Marina Caldentei Patrick Jarro, que bien Tocando para Jenny Hermoso, lástima, se le quedó la pelota atrás Pero vuelve a recuperar Jenny, taconazo para Alexia Que quería buscar a Patrick de primeras Vuelve a meter la pierna, genial, Hermoso comete, falta, aplica la ventaja a la colegiada Y manda a seguir el juego parecía, Aitana Parecía que iba a señalar, sí. a señalar la falta, pero al final vaya muy bien, ¿no? Enlaza eh, recuperación con ocasión, recuperación con ocasión Esta es la manera, ¿no? Al final cuantas más ocasiones tengan, más opciones tendrán de, de cambiar el marcador Aitana horizontal, cuidado esos envíos, bien Mapileón. Quiere cargar la pierna izquierda para buscar el disparo Regate que no sale. Busca recuperar la pelota. Jenny Hermoso lo hace bien. Tiene opción para buscar lanzamiento. Jenny dentro del área. Apertura para Mariona y Centro de primeras. Lástima no ha salido bien. Demasiado cerrado directamente fuera. Creo que en los últimos dos tres minutos Jenny habrá recuperado dos o tres balones. Al está muy acertada en cuando eh, disminuir esta distancia con la poseedora. Cuando entrarla, como poner el cuerpo y está dando muchísimo... Muchísimo beneficio a España para volver a encadenar ocasiones Y eso provoca que no se haya jugado en terreno ofensivo de Polonia Pues yo creo que desde que hemos dicho en el 39-40 que eran minutos peligrosos Polonia no ha vuelto a jugar en campo ofensivo, seguramente lo haga ahora en esta falta pero bueno. Sí, de, desde la última falta que ha tenido Polonia ¿no? en, en medio campo de, de España España ha estado muy, muy, muy atenta y empieza a merecerse ya decantar la balanza ¿no? A ver si llega en la primera parte o en todo caso en los segundos 45 minutos De momento entramos en el último de la primera... Ese balón largo que va a meter Polonia, seguramente lo más aproximado que pueda al corazón del área. Va a ser Medzac. El envío largo, tocó con la testa Leila Wajabi. Ahí recibe a Virginia Torrecilla. Se la había entregado Mariana Caldentey. Leila atrás para Mapi. Recibe y avanza Marta Corredera. La pide la tiene ya Aitana Dogmatí. En la entrega para Patrick y Jarro. Recibe Virginia Torrecilla. Movimiento hacia el costado de izquierdo para que ahí reciba Jenny Hermoso. Entrega de nuevo para Virginia. Tiraba el desmarque Alexia. Prefiere jugar con Patri. Agotando España en los segundos de la primera parte. Marta pegada a línea de Cal. Ese balón no llega para Jenny Hermoso. Pero vuelve a aparecer la delantera de la selección para recuperar la pelota. Aitana. Mapi. Mirando ya el reloj, la colegiada danesa. Avanza Mapi León. Se frena, busca un apoyo. Lo encuentran Patria y Jarro. Amasando la jugada España. Balón de Patria al corazón del área. Ojo a error. Quería buscar el disparo Mariona. Se rehizo bien la defensa de Polonia. Aparece Leila. Uno de prolongación. Quedan por lo tanto 40 segundos para acabar la primera parte. Mariona Caldentei. Virginia Torrecilla. Jugada larguísima de España al centro al área. Busca el remate. No lo encuentra... Alexia Putellas y a ver el contragolpe de Polonia. Nada, porque aparece otra vez Mapi Vuelve a cargar a España. Va a tener todavía una más. Jenny. El control. Se ofrece Virginia. Sigue Jenny. El apoyo en Mariona. Aparece por la derecha. La ha visto Marta Corredera. A ver si pone un buen centro Marta. Levanta la cabeza. Ahí está el envío al segundo palo. Desteja de nuevo la selección de Polonia. Y esta es Chuczyk. Delante de Marta. Intentando achicar agua consiguiendo un saque de banda que va a servir para que, creo, el partido acabe ya en su primera parte. Sí, al, al, al final eh, España está llegando bastante más ahora, creo que hay que destacar las, el gran número de recuperaciones por parte de España y sobre todo en este caso de Jenny, y, y hay que insistir. Tiempo de descanso, nos tomamos un respiro de momento en el Lublin Arena, Polonia 0, España 0, volvemos cuando vaya a arrancar la segunda parte hasta ahora. Estamos de vuelta en el Arena Lublin de Polonia en el tiempo de descanso que está a punto de finalizar de este Polonia 0 España 0 tras la primera parte de la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa Femenina del año 2021 en el instante en el que ya han saltado al campo de juego las futbolistas de España, también las de Polonia aparentemente a la espera de confirmarlos sin cambios en ninguna de las 22 que arrancaron la primera parte y la finalizaron y junto a mí sigue Juliana Juli García para ver qué nos depara Juli la segunda parte en la que tal vez no esperemos cambios de arranque de inicio en España porque la primera parte dentro de unas pautas ha discurrido más o menos bien y falta afianzar algunas cositas para hacerlo un poquito más de Doña Polonia no sí quizá los primeros minutos sí que han sido polacos y si me permites pero han sido los primeros cinco minutos luego a partir de que pasaban los minutos España cada vez se encontraba mejor posiciones más largas, más presencia en campo rival, muchas más recuperaciones debido a una mejor coordinación de la, de la presión, más ocasiones y al final España tiene que seguir esta dinámica, ¿no? eh, coordinar bien la presión, intentar recuperar lo más arriba posible, intentar eh, finalizar rápidamente cuando lleguen al área para evitar la, eh, que vaya aumentando la densidad de, de jugadoras polacas eh, cercanas a la misma y, e insistir y estar muy pendientes ¿no? de, de las pérdidas ya que hemos visto que, que Polonia tiene, tiene argumentos para, para poder hacer daño. Ha comenzado ya la segunda parte del partido, confirmamos creo sin cambios seguro en España y creo que tampoco en Polonia. Tras la primera parte recordemos cinco disparos a puerta de España, tres de Polonia, que en cambio votó dos a que se esquina por ninguno la selección de Jorge Pilda. Sobreimpresionados bien los nombres de las protagonistas de esta segunda parte que insisto son las mismas que del terminaron. Los primeros 45 minutos. Toca ya la selección española. Marta Correder, Irene Paredes. Esta es Mapi León. La primera acción ofensiva de España en la segunda parte. El balón cintado que quería encontrar y lo hace Mariana Caldente. Y lástima que no pudo contactar ahí con Patrick Gijarro. Y acaba metiendo la pierna aquí el que La guardameta de Polonia buscando a Eva Pajor. La acción defensiva de Irene la recuperación ahí de Virginia Torrecilla, que gira sobre sí misma y entrega para Patrick Guijarro Alexia, buen balón filtrado para Itana Don La pone de primeras, fuera de juego. Parecía bastante justo. Sí. Y si me tengo que mojar, diría que no lo era. Parece que sí, bastante justo. Sí. Por no decir que no era, creo. Hemos visto como Aitana se mantiene en el perfil diestro, como han acabado la primera parte y Mariana por, por la banda izquierda y, y a ver qué, qué nos depara esta, esta disposición. Se fue el suelo Alexia, mandó seguir el juego la colegiada danesa, ahora sí pita la falta de la futbolista del Barça que se queja del anterior, Frida Nielsen. En todo caso que ya sabemos por la primera parte que es de gatillo fácil en el arranque del partido porque recordemos que amonestó para quien se incorpore ahora mismo a la guardameta de Polonia, a Krizinec pues yo creo que no habían pasado ni 10 minutos por apreciar pérdida de tiempo en un saque de portería Volvemos a tener los primeros instantes de, de, de juego igual que en la primera parte una acción a balón parado para, para Polonia y ya sabemos cómo, cómo empieza minutos de juego. Ahí va ese envío, balón suelto, fuera de juego. Había golpeado Kamcic. Y esta es Eva Major. Sí, creo que pedían que era otra futbolista, ¿no? La que estaba fuera de juego. La que estaba era Matisic. Y de hecho pelea por la pelota y la intenta tocar si es que no la toca. Por lo tanto, sí, sí. acción de fuera de juego bien señalizado. Pelota dividida, la acaba ganando Patrick Jarro Consigue descargar a pesar de la falta para Alexia. Buena apertura para la Carrera por ahí de Mariana y Vamos a ver qué intenta hacer Marcharse, entregar la pelota atrás Ojo al disparo, a las manos de la guardameta Krietschinek, parece que era Itana Sí, correcto Sí, porque la única, la única compañera que tenía en, en posición para poder rematar Era Jenny Hermoso Y estaba entre cinco futbolistas Y es cuando ha llegado eh, Alexia a segunda línea Pero ya ha sido un poquito más tarde Y es cuando ha casi perdido el balón pero en todo caso que ya ha habido dos o tres lanzamientos que se han ido en posición clara, a posición centrada y fáciles para la guardameta de la selección de Polonia y del Paris Saint-Germain. Sí, que hay que ajustar ¿no? la, la ubicación de la, de la guardameta antes de, de finalizar. De nuevo Alex pisando con la pierna izquierda, entregando con la derecha, pasa la pelota por las piernas, por los pies de Virginia Torrecilla. Esta Saitana es Aitana Bonmatí, abierta Marta Corredera de nuevo Virginia, acude ahí Pajor para dificultar la circulación de la pelota de España que ha arrancado la segunda parte con la posesión del esférico sí, con Polonia quizá un poquito más hundido ¿no? de, de cómo empezó la, la primera parte más hundido, concentrando más futbolistas y al menos no, no están llegando ni a la presión de las centrales cosa que en la primera parte sí que sí que habíamos visto en ciertos momentos otra vez Marta Irene, corriendo de un lado para otro Eva Pajor Llegando ese segundo tarde que permite que España mantenga la circulación de la pelota Buena bola vertical ahora de mapi buscando a Gene Hermoso Que se ha girado también rápido Patrick y en apertura para Marta Corredera Delante de ella está Paulina Tudek Ahí sigue tocando para Itana Baumati. Es es Alexia sí, En ese caso ha sido Mariona quien se ha situado cercano a la, a la, a la central exterior Por decirlo de alguna manera y ha sacado esta jugadora de zona Permitiendo que Jenny tuviera mucho más espacio para recibir Leila Mariona Ahora volcada en este costado izquierdo Se marcha bien de fuera hacia adentro Puede buscar zona de disparo Interviene con un acierto Kretzinek Echándose por si acaso al suelo Para atajar el lanzamiento de la futbolista del Barcelona Hay que ajustar más estos tiros ¿no? Están siendo Al menos fáciles ¿no? Para la, la guardameta polaca Cercanas a ella Sin mucha exigencia Hay que ajustar más nos hemos perdido esa falta que pedía Pajor que en todo caso no ha sancionado la árbitra danesa Frida Nielsen y que permite que España vuelva a tener la posesión de la pelota con esta incorporación de Leila Guajavi por el costado izquierdo quería recibir ahí la pelota pero no acabaron por entenderse Patrick Guijarro y monta el contragolpe la selección de Polonia, sale de portería Sandra Paños por si acaso y golpea arriba, se convierte en una buena entrega para la posición que ocupa Patrick Guijarro quería abrir para Mariona el corte por parte de la Selección de Polonia. Pisa bien la pelota ahora Balserzak. Con calidad. Entregando atrás. Viene a recibir. Grabowska Esta es Matisic. El balón largo que quería encontrar. Pero no lo ha hecho a su compañera. Y ahora acude a la presión ahí Jenny Hermoso. Para dificultar la salida del esférico de la Selección de Polonia. Matisic. Junto a ella, incordiando Mariana Caldentey y cometiendo falta a juicio de la colegiada del partido. Sí, pero ha sido por el brazo, ¿no? Se utiliza del brazo para poderla empujar y acceder al balón. Y quizás si solo hubiera utilizado el pie, eh, quizá hubiera accedido sin falta, pero la mano izquierda la, la sujeta. La repetición una vez más es el lance y de la falta que parece clara de Mariana Caldentey. No puede ser, decir. Pues sí que podía ser. Y se ha hecho daño, además, Matisic. Creo que no por la acción de Mariona, sino, bueno, no sé, en alguna circunstancia fortuita. Pero ha requerido de la salida del terreno de juego de las asistencias. Permanentemente de pie, Milos Stepinski, el seleccionador polaco. Y el juego detenido provisionalmente Polonia con una menos en el terreno de juego a la espera de que Silvia Maticic se recupere y pueda volver al terreno de juego servirá en largo la selección de Polonia ¿resbaló? sí llegó con la cabeza Leila Wahabi ha habido una mano de Mariana Caldentei a ver si conseguimos que Mariana no se desespere en estas dos acciones consecutivas al final ha sido involuntaria pero ahí tenía la mano sí. ahí no hay discusión otro balón parado para Polonia yo creo que estas interrupciones le van bien a Polonia ya que España parece que ha puesto una marcha más con balón y, y se ven bastante sí. más exigidas tanto en la presión como cuando son presionadas como cuando tienen ellas el o sea España tiene el balón y van ganando poco a poco metros y están cerca de la prolongación del área en esa zona derecha en la que Alexandra Sícora va a poner el balón en movimiento. Sí, hay dos futbolistas españolas calentando en la banda también, creo que parecía ser una Alba Redondo y la otra no me ha permitido la imagen y Lucía que parece que va a entrar. Sí, recibiendo ya las instrucciones de Monse Tomé la segunda de Jorge Bilda, con la camiseta ya puesta, ahora se va a colocar el peto pero no parece que vaya a tardar mucho en ser la primera modificación que introduzca el seleccionador Bilda en el terreno de juego. Más atentas, ¿no? En España en los duelos, en los balones divididos, incluso las caídas. La primera parte de las polacas parecía con un pelín más de activación en estas acciones y España ha rectificado y creo que está yendo muy bien para recuperar aún más balones de los que ya estaba recuperando al final de la primera parte. Iniciando desde atrás, qué buen balón de Sandra Paños para Alexia, qué buen balón de Alexia para Jenny que va a encarar, que va a encarar, que puede marcar... ¡Al palo fuera! Qué lástima, la mejor ocasión de España en todo el partido. Tres futbolistas, Sandra Paños, Alexia Putellas, Jenny hermosa combinación, Juli, maravillosa, a la que le han faltado centímetros para acabar en gol. Sí, al final el, las centrales han dudado en salir Alexia cuando estaba tan sola y al final ha ganado Jenny la espalda de, de, de la segunda central facilitando que, que si recibía se plantaba sola delante de la portería. Lástima, ¿no? Ese centímetros que hubieran permitido a España. Hay que seguir Patrick con Jenny dentro del área. Lástima ese control se le fue largo. Se va, a saque de esquina. Muchas Todavía manos no alzadas. ¿no? Vueltas, sí. no sé muy bien qué pedían, la verdad. Si fuera de juego o qué. Me acabo la pierna Matisic. Igual pedían que la última en tocar había sí. sido Jenny. Sí, pedían... Fue, Creo que había sido Matisic quien pedía que ya no había sido la última en, en tocar el balón. El cambio, se marcha a Itana para que entre Lucía García, la futbolista del Athletic. 21 años en su partido internacional número 17, el mismo número que luce en la camiseta. Tocaba con el tacón, Mariana Caldentey volvió a rechazar la defensa de Polonia. Nuevo saque de esquina para España, que es el segundo, no había votado ninguno en todo el partido. Ahora cuando pase el saque de esquina, Juli, me cuentas qué esperas que pueda aportar Lucía García de diferente a lo que ha dejado en el campo Aitana Bonmatí. Otra acción de estrategia, buscaban la misma con la prolongación de Mariana Caldentey. No ha salido, pero vuelve a recuperar la bola. Jenny Hermoso, la cuelga. Estaba incorporada a esa posición Alexia Putellas, por si acaso pelotazo directamente fuera por parte de Chris Vinska, Servirá de Banda España. Sí, yo creo que al final ha optado por, por poner a Lucía, que realmente Aitana es una interior reconvertida a extremo y al final Lucía es delantera extremo, puede jugar en ambas demarcaciones. jugará muy rápida al espacio, muy acostumbrada a los duelos, a las caídas, a situaciones de área y, y que luego en, en estas situaciones, si recibe ganando espalda, es muy vertical y, y muy peligrosa. ¿no? Al final tiene mucho gol, tiene mucho desborde. Ha optado por tener una. Una jugadora de arriba, una, una especialista, a ver si de esta manera también se puede llegar por fuera y no solo por dentro. Pues veremos si le sale la jugada Jorge Bilda. De momento esta acción de ataque de Mariona, prolongación para Leila que quería encontrar el centro, la última en tocar fue ella, por lo tanto tiene que impedir que salga esa pelota, lo ha conseguido. Otra vez Mariona, apretando sí. España, buscando el 0-1. a sí, si España empieza a encerrar a Polonia en su propio campo, ya llevamos bastantes minutos que... Que Polonia no sale y España tiene que insistir. Se ha llevado un golpecito Pajor de Mapi León que va a requerir de nuevo que las asistencias entren. Por cierto, que no lo he dicho, ha recuperado antes ya la igualdad numérica Polonia. Y ahora ha sido en esa pugna con Mapi León que va Pajor. Vamos a ver aquí mejor. La pisa. Pero bastante involuntario. ¿no? Al final sabía que estaba detrás. No sabía exactamente su ubicación y, y volvemos a otra interrupción que creo que en, a, la un, a las únicas que beneficia es a Polonia. ¿no? Al final España creo que ahora se encuentra mejor que nunca, que tiene el, posiciones más largas, más ritmo, encuentra jugadores libres con más facilidad, estamos encadenando ocasiones una tras la otra y hay que insistir. Al final eh, esa es la manera para que Polonia se desajuste y... Y a poder ser, pongamos un poquito más de precisión en las finalizaciones. Y cuidado en las contras, porque conduce te apoyada por Kamsic. Sigue Payor ingresando en el área. Entrega para Kamsic. Afortunadamente, balón largo va a proteger a irene La acción de Kamsic. Viene Marta también para ayudar. La acción ya ha perdido peligro. Aunque sigue Polonia con la posesión de la pelota. Ese balón colgado por parte de Dudek. Salta Alexia, no contacta con la pelota, que acaba en las manos de Sandra Paños. Sí, a pesar del dominio en el juego hay que, hay que vigilar estas situaciones eh, puntuales de Polonia, tanto balón parado como en transiciones, las cuales a través de Payor de encuentran siempre alguna, alguna opción para finalizar, no, mediante ella misma o buscando algún pase más vertical. Eh, son peligrosas en determinados momentos, pero pueden estar 25 minutos replegadas y de golpe... Eh, transitar rápidamente, encontrar a Payor y, y plantarse santuario tu área, ¿no? y, Hay que vigilar. Vuelve a recuperar España, Virginia Torrecilla, Patrick Jarro, Leila Oaxavi. No hay que perder la buena ola a la que se había subido España. A pesar de que esa conta de Polonia ha puesto sobre aviso la selección de Jorge Vilda. Mapi León, Irene Paredes. Circulación que hay que intentar que sea rápida. Ese balón colgado por Irene a la destinataria. Queda Marina Caldentei. Despeja la cobertura de Polonia y ganan ese balón dividido, aparece de nuevo Patri para barrer, también Virginia, de nuevo Patri, el sombrero, cae al suelo, pedía falta, no la ha señalado la danesa y en todo caso se la vuelve a quedar España, Jenny Hermoso, Mapi León, Leila Wajabi, otra vez Mapi presionaba Pajor. Los cuatro balones encadenados en los cuales entre Jenny, entre Patri y entre Leila evitan la, la, la transición de, de Polonia. A ver ahora Lucía, qué buena la acción. Centro a las manos de Kretchinek, la primera aparición de la recién ingresada en el terreno de juego. Sí, no ha dudado, incluso en la acumulación de futbolistas polacas en, en, en superar en conducción. Ha superado, ha dejado a cuatro futbolistas atrás. Lástima, que quizá la mejor opción no era el disparo, ¿no? Sino buscar quizá un pase hacia atrás, en el balcón del área pequeña, quizá el segundo palo. Pero bueno, es, no podemos pedir más a la primera. ...a la primera intervención de Lucía. Ha habido falta sobre Jenny Hermoso... ...y creo que va a haber un cambio. Eso me ha parecido apreciar. Sí. El primero en la selección de Polonia... ...se va a marchar grabowska Dominica grabowska Una de las dos turistas que han jugado con máscara... ...este partido. La otra es la capitana española, Irene Paredes. Y va a ocupar su lugar... ...en el terreno de juego dorsal número 2. Fiankowska. 61 de juego, el primer cambio de Polonia Y en el balón parado ahora para España Ella pone y ejecuta Leila Buscaba a Mapi. no la ha encontrado Y ojo al contragolpe, toca la recién incorporada Biancowska El largo quería encontrar a Eva Payor, La ventaja para Marta Corredera Y la entrega de Sandra Paños para Irene Paredes En ese pase que atraviesa ya la divisoria para que desde ahí, y dice jugada de ataque Alexia putellas envío medido que quería encontrar a Mariona Caldente y que estaban fuera de juego. Esa acción sí que parecía... Esta parecía más clara, sí. sí. Ahora España está progresando con mucha más ventaja, sí. encuentran jugadores libres con Pero facilidad y... y... Oh, pues no. Si lo era, era muy justo. No, me ha parecido que la central diestra estaba... Sí. Estaba Mes, mes Jazz por detrás. No. no está muy fina, ni esta asistente <risa> ni la que corría la banda principal en la primera parte. Recordemos que con 0-0 en el arranque del partido, se anuló una acción que terminó en gol de Patrick Jarro por un fuera de juego que clarísimamente no lo era. Sí, creo que han sido cuatro, ¿no? Ya que, que al menos no eran tan justos, ¿no? Como parecían, que había mínimo un metro o dos metros. Creo que no ha dudado en levantar la, la bandera. A ver esta acción de Polonia. El centro, de la prolongación, la apertura para que aparezca Sikora, que puede colocar la pelota atrás. Ha tocado Virginia Torrecilla y por si acaso ataja Sandra Paños. En esta incorporación que podría ser peligrosa de la selección que dirige los Stepinski. Se hay llaman. que vigilar estas, estas situaciones, sobre todo con el marcador, eh, aún con empate. ¿no? Hay, hay que conseguir decantar la balanza para que no se sufra tanto en estas acciones puntuales de... De ataques polacos. Veíamos el reparto de la posesión de la pelota: 34-66 a favor de España. Por cierto, que no lo hemos comentado todavía durante el partido con unas futbolistas que, si nada cambia, este próximo fin de semana no jugarán partidos de liga porque sigue convocada la huelga. No lo comentamos. A ver ese balón largo buscando a Mariona dentro de la puede buscar lanzamiento. Kirchinski, de nuevo Mariona. España que en segunda oleada puede buscar el primer tanto del partido Alexia. Intenta la vaselina por encima de la guardameta. Pedía córner Alexia. Pero señala portería la colegiada danesa. Kresinek. Qué buen balón ahí a la espalda de Sicora. Y, bueno, y, buen, y, buen y buena parada de, de la portera polaca. Sí que parecía que hubiera tocado el balón, pero no la portera, sino la defensora polaca, ¿no?, cuando ha disparado a Alexia. Sí, lo que Alexia pedía, por el gesto, era claramente que había tocado con las manos. Pero es verdad, tiene razón. Y si hay algo, podría ser tal vez un contacto con la defensora cuando Alexia eh, golpea. Si lo permite el fútbol, lo que decíamos, Juli, que este fin de semana, si nada cambia, no va a haber partidos de liga. Sí, bueno, al final las, las futbolistas profesionales piden... ...unos derechos eh, que aún no han, no han sido defendidos ni, ni mantenidos... ...y al final es, es lógico que, que pidan una... ...no al final una igualdad salarial con, con los hombres... ...pero sí un aumento para que tengan un, un sueldo digno... ...para no tener que depender de, de un segundo o tercer trabajo, ¿no? Una segunda o tercera fuente de ingresos, en efecto y... Sí, porque al final la implicación de una futbolista profesional... ...no solo con los entrenamientos, con los horarios, con los desplazamientos... Eh, dificulta mucho que tengan un, un segundo trabajo, ¿no? que puedan compaginar y que y al final pues hay que garantizar un poco que tengan un, un sueldo mínimo para como en cualquier otro trabajo, ¿no? al final de momento esa huelga sigue convocada y arrancaría este próximo fin de semana, por tanto no se reanudaría la competición de Liga con los partidos previstos de la Liga que comanda el Barça por delante del Atlético de Madrid y del Deportivo que es el tercer clasificado en el Lublin Arena continúa el fútbol, 20 de la segunda parte, sigue el 0-0 Polonia-España en el tercer partido de la fase de clasificación de la Eurocopa Femenina 2021. Hasta el momento España dos partidos, dos victorias, es el primer compromiso de Polonia. Hoy con la selección femenina, este próximo viernes y el lunes de la semana que viene con la masculina cerrando la fase de clasificación. En su caso para la Euro 2020 contra Malta en Cádiz y contra Rumanía en el Metropolitano de Madrid. Con España ya clasificada buscando la primera plaza de grupo. Y ser cabeza de serie en el sorteo previsto para el último fin de semana de noviembre. Amarilla para Irene Paredes. Algo dudosa, ¿eh? Me... Es verdad que se cruza la trayectoria de, de... de Payor, pero hay que ver la... la repetición. Gana la posición Payor a Irene. Un la de Ficinska. Y ahí se cruza. Bueno, ciertamente... Se olvida algo del balón para, para evitar que Payor intervenga. El segundo cambio, se marcha Patrick Guijarro y va a entrar en el terreno de juego Ángela Sosa. Sí, sí. Al, al final no es que Patrick estuviera haciendo un mal partido, pero al final sí que estaba llegando con ventaja, pero sin acabar de decantar la balanza y al final si unas no lo consiguen hay que probar con otras. ¿no? Y al final Ángela tiene... Muy buena visión de juego, muy, muy buena llegada de segunda línea, dispara bien. Al final le, le dará un punto más de, de, de llegada incluso de, de fluidez en los últimos metros a, a España. un parado a favor de Polonia. Colocando Sandra Paños a sus compañeras y preparada para el golpeo, Balsersak. Patricia Balsersak. La defensa española como siempre muy adelantada, barrera de dos. Y siete futbolistas de Polonia buscando un remate Golpeo directo, Sandra Paños arriba Iba potente el disparo sí. Estaba un poco centrado pero, pero iba potente Por si acaso ahí metió El brazo Sandra Paños Envió a saque de esquina sin complicarse la vida Muy acertada al final Sandra En todas sí. las intervenciones Va a ser el tercer corner para Polonia Dos ha votado España ambos en esta segunda parte final para una portera que puedan pasar 20 minutos en los que no te lleguen y luego te puedan llegar en situaciones puntuales es, es importante que esté siempre muy atenta y, y es lo que está haciendo Sicora ese balón prolongado que va a acabar en las manos de Sandra Paños, al hilo de lo que decías de Ángela Sosa de su visión de juego de su llegada, quinto partido internacional para ella, no ha marcado con la selección pero esta temporada sí ha marcado tres goles en liga y uno en liga de campeones, por lo tanto acreditando esas condiciones de llegadora que decías, otro fuera de juego de Mariona Caldentegui. Aquí tengo dudas también. Yo también. Empieza a desesperarse Mariona. Bueno, esto sí era. Sí. Esto sí. Y Irene tiene que vigilar, ¿no? Porque al final si tiene a Payor cerca y tiene tarjeta, es peligroso porque al final Payor busca muchas situaciones que, que se cuerpea, que hay balón dividido y y en alguna de estas, pues, esperemos que no que no lleve a, a una segunda amonestación Primer contrato con la pelota de Ángela Sosa El segundo cambio de la selección Entregando para Alexia... y Perdón, para... Eh, sí, ya lo decía bien Alexia Putellas, Jenny Hermoso Se la pide desde atrás, Marina Caldente que es quien recibe De nuevo el toque para Jenny Atrás, Leila Wahabi Polonia vuelve a reencontrarse al menos con la organización defensiva, ¿no? Está volviendo más rápidamente, España ha vuelto a perder un poquito la fluidez en, en los ataques y hay que volver a encontrar estas buenas sensaciones para seguir insistiendo hasta, hasta que consiga marcar el primer gol. Ese balón de Marta Corredera no iba a ningún sitio, prepara Polonia su segunda sustitución. Agnieszka Ginko, dorsal número 15. Veterana futbolista que juega en la Liga Alemana 35 años, la más veterana de la selección Y si no recuerdo mal, que jugó en aquel partido contra España del mes de marzo Correcto, formaba parte del once inicial de aquel 3-0 de Polonia Vamos a ver a quién sustituye Es una futbolista de perfil ofensivo A ver cuál es la decisión que toma el seleccionador Stepinski Mientras tanto, Leila Wajabi tocando para España Ariola Caldentei en la entrega atrás para que reciba Mapileón León. En horizontal con Irene Paredes que va a atravesar la divisoria con esa entrega hacia la posición de Marta Corredera. No le salió lo que pretendía, sale la pelota y ahora sí se va a producir el cambio a falta de 20 minutos para acabar el partido. El segundo de Polonia, mira, se marcha para Sí, me, me creaba dudas porque justo cuando han enfocado a, a Winzo, eh, justo han enfocado después a Fayo. O sea, que tenga alguna molestia o que se le haya acabado la gasolina, que también podría ser. No sé no si atreverme a decir que un problema menos, porque ahora esto ocurre que entra Winzo y te hace el gol, pero es verdad que el nivel que ha exhibido... Eva Pajor es el que suele acreditar y el que le hace ser considerada como una de las mejores delanteras del mundo. Insisto, entre una veterana, 35 años, Agnieszka Wiszko, que juega en el Sand en Alemania. Lucía Ángela. Lástima que no salió esa combinación. Aunque vuelve a insistir España. Jenny Ángela Sosa. Llegando para Marta Corredera. Hay muy poquito espacio para jugar ahí y hay que circular rápido la pelota. Virginia Torrecilla, otra vez Jenny Hermoso, fuera de su zona de influencia. Mapi Recibe Mariana Caldentey, más abierta Leila Guajavi. El toque de tacón de Ángela Sosa, pedían una mano. No lo parecía y no la apreció tampoco la danesa. Muy bien España, Intenta reduciendo espacios, sí. tanto Sosa, Leila, Mariona. Es la clave ¿no? de, de perder el balón y reducir mucho espacio con la poseedora para, para que no pueda ni mirar, ni, ni, ni decidir, ni nada. Vuelve a jugar Lucía, recupera la posesión de la pelota de la selección de Polonia. Vuelve otra vez España a la presión, Ángela Sosa de primeras, no salió en la combinación con Lucía, recuperó esférico la selección polaca, era Kouska. Está insistiendo en este zona ¿no? España con la misma zona, mm -hmm. quizá hay que mover un poquito entre los tres carriles hasta encontrar a... a una jugadora más libre de las que están actuando hasta ahora. Otra recuperación, una más, Leila Wahabi Alexia, ya corre por aquel costado derecho Marta Corredera, pero se gira hacia el otro lado Alexia quería buscar a Jenny, no lo consiguió, metió la pierna Virginia Torrecilla la pugna por la pelota que va a ganar Marta Corredera muy difícil al final es superar rivales y si se mantiene el juego en la misma zona donde hay más acumulación de defensoras esa es la idea, ¿no? ir girando el juego como han hecho ahora y, y poder encontrar una un espacio sí, o uno contra uno, claro que te permita marcharse de tu rival mientras que ya empiezan los problemas Matisic con calambres en esa pierna derecha de dos, o circulas muy rápido y encuentras algún espacio o propicias un uno contra uno en el que alguna futbolista, Mariana caldente en este caso pueda marcharse de su par y generar un desequilibrio porque si no... Sí, pero en, en ambos casos están jugando en una zona alejada a, a una contraria, ¿no? Al final para encontrar una jugada libre o una situación de, de igualdad de, de uno hay que mover primero el balón al final si recuperas una zona y vuelves a jugar en esa, casi que tienes más más opciones de volverla a perder que no de mantenerla. Servirá de banda Polonia. Un minuto y medio llegaremos al último cuarto de hora de partido. El 0-0 sigue en el marcador. Dicho sea de paso, a ver, espérate Ángela Sosa, el pase de entrega para Lucía que puede encarar. Lástima, demasiado largo ese pase. Salió a los pies de la futbolista española Kretzinek. Iba a decir que tampoco es un mal resultado el 0-0. No, pero quizá por las ocasiones que ha tenido España, ¿no? sí. por, la, por quizá la la superioridad en el juego posicional y combinativo, pues, pues te da a entender que, que España puede o podría ir por delante del marcador, pero al final eh, las que tienes hay que meterlas, siempre lo comentamos, ¿no? Que al final Polonia sí. quizá tiene menos, pero te llega con cierto peligro y y has tenido unas ocasiones bastante claras como para decantarlo al menos de uno de los goles. Pero que si después de la tercera jornada de la fase de grupos te vas con 7 puntos de 9, habiendo visitado a tus dos teóricas rivales más fuertes, habiendo goleado a una y empatado con la otra, el balance habría que considerarlo pues, seguramente muy positivo. Dicho esto, evidentemente, mejor ganar y tiempo hay para hacerlo. Ahora hubo falta sobre Virginia Torrecilla. Le queda un cambio a España. ¿Por quién apostarías con este 0-0 en el marcador? Tarjeta amarilla. ¿Sí? ¿Por qué no apostaría? Quizá eh, refrescaría un poquito los laterales Quizá están bastante exigidas Sobre todo Correa vemos que está incorporándose un poquito menos en la segunda parte Al final está interviniendo más Leila también porque en la primera parte ha intervenido menos Y quizá si sí, te otra jugadora que, que te aporte bueno, frescura ¿no? y, más, y más gasolina por banda derecha Quizá sería una veces. opción Sí, una Valle ...es la que estaba pensando... Mira, ...la cifra de asistentes al partido... ...7.528... ...más o menos la mitad del aforo cubierto... ...de este... Lublin Arena... ...y España que sigue intentando... ...buscar las costuras... ...de la defensa polaca... ...y no es fácil... Va a recuperar Krizynska... aunque también hay la opción de, de... ...seguir poniendo a Ona... ...y cambiar a Marta de, de lado... ...pero Leila ha sido menos exigida... ...la primera parte... Y ahora está siendo mucho más exigida No solo a la hora de incorporarse sino en la primera presión Cuando España pierde el balón eh, Después de un, de un ataque propio Precisamente lo intenta Marta Corredera Apoyándose en Lucía García El ataque de España sí, A Alexia Putellas Al final en... ha habido un cambio de arriba Uno de, de la zona media Pues bueno Había falta Lucía Miraba a la colegiada danesa Dijo aquello de Sigan Sigan Y ahí está jugando Tudek para que juegue Czuczyk, sí. recibe Viancowska. Parece que Polonia sin la referencia clara de, de Payor están intentando hacer algún pase previo antes de encontrar esa jugadora profunda y, y es cuando España tiene más opciones para, para recuperar el balón. En momento Binzo diría que ni ha tocado la pelota desde que ha entrado en el terreno de juego supliendo a la delantera del Wolfsburgo. También es algo más estática, no, no está cayendo tanto a la zona de balón, no es una opción profunda tan clara. Bueno, mejor para España, menos exigidas en la transición, pero, pero a pesar de ello hay que, hay que hacer el primer gol. No fue buena, se entrega buscando la posición de Leila Oaxavi, que ya se rehace en todo caso y acude a la presión. Dice la colegiada que no hay falta, recupera a España, a ver si ahora sí. Jenny Hermoso, buen balón filtrado, lástima, demasiado largo para Lucía García. Y de nuevo a los dominios de Katarzyna Krietsinek. Quizá España tarda un poco ¿no? de, de, después de recuperar el balón de sacarlo rápidamente a otra zona para sacar ventaja ¿no? y, y permiten que, que, que Polonia cierre este primer espacio y dificulte el ataque y a la vez que gane algún efectivo para, para defender. Va a haber un cambio, no sé si el tercero en Polonia o el tercero en España. Enseguida saldremos de dudas y veremos cuál es la modificación introducida. En el terreno de juego sería la tercera de los polacos. No, mira, la tercera de la selección española, Andrea Sánchez Falcón, ¿verdad? Sí. Pues perfil ofensivo. Sí, pues también la ha utilizado de lateral, igual que también lo están utilizando así en el Barcelona. Porque al final es como jugar con dos extremos, ¿no? La llegada de segunda línea, lo que... Bueno, la adaptación que ha tenido, por ejemplo, Marta Corredera, ¿no? Que siempre había jugado de extremo y ahora, pues donde... Eh, ...hace más daño tanto en el Levante como en el, la selección española... ...es llegando de segunda línea, ¿no? Ya veremos dónde la sitúa Bilda, pero hay las dos opciones, ¿no? El juego como extremo puro, ahora vertical, rápida al espacio... ...como, como una lateral, eh, sobre todo zurda, para llegar de, de segunda línea. Enseguida saldremos de dudas, antes ese juego parado... ...por fuera de juego señalizado por la asistente... Y creo que ahora sí, 79 de partido, va a llegar el tercer y último cambio de la selección. Pero de juego que... Justito... Bueno, no sé. Estaba justo con Mapi ¿no? Sí. Parecía. Pero se ha marchado Mariana Caldentay. Para, para pues, gente, Andrea. Pues Andrea jugará arriba, pues. Sí. Ángela Sosa, Lucía García, Andrea Sánchez Falcón Los tres cambios de Jorge Bilda para esta segunda parte Con estas futbolistas va a acabar el partido Jenny Hermoso pisando la pelota Buscando una zona de peligro Entregando atrás para Alexia que buscaba el lanzamiento Repelido por la zaga de la selección polaca Por Dzińska Sí se ha situado Andrea en, en banda izquierda manteniendo Lucía banda derecha Y Jenny en, en punta Lo probaba Ángela Sosa directamente fuera Sí, en la segunda parte, como tanto Leila como Marta, ya llevan 80 minutos acumulados, se pierde un poco la amplitud en los últimos metros y Lucía está entrando quizá un pelín antes, donde está toda la acumulación, ¿no? A ver si con Andrea ganamos un poquito de amplitud, separamos un poquito más a las, a las jugadoras polacas en, en sus propias líneas y conseguimos encontrar a esa jugadora libre que nos permita finalizar. Andrea Sánchez Falcón disputando su partido número 12 con la selección española para la... Gran Canaria de Arucas Mapi León, Irene Paredes Vuelta a insistir por ese costado derecho Donde Marta Corredera sigue acumulando kilómetros Pase de vuelta para Mapi León Ahora por el costado izquierdo viene a recibir Jenny Hermoso Intentando buscar la primera pelota Controlando la Andrea Sánchez Falcón Que ingresa en el área a ver si como opción de peligro Se cruza bien la central de la selección de Polonia para acabar sacando ese esférico Mesas a saque de banda y el tercer cambio de Polonia para acabar agotando ya las sustituciones mira pues se marchaba la que estaba justo en aquel lugar que era Kamčić y ocupa su posición en el terreno de juego dorsal número 23 Aczinska Sí, a, antes me ha, se me ha pasado comentar la, la gran movilidad que tiene Jenny en el juego combinativo de España que aparece a diferentes alturas, a diferentes carriles y cómo España compensa sus movimientos ¿no? Incluso ella también, ¿no? al final si Mariona viene dentro, la extremo se quedará fuera, la lateral se incorporará Bueno, mucha riqueza, ahora vemos que el, el, el papel que tenía Patrick Harris el que está cogiendo Ángela Sosa y cada vez que viene a combinar Jenny es Ángela quien se sitúa entre las dos centrales al final este, este movimiento de piezas desordena al rival con la idea de encontrar ¿no? cuadras libres. En cara a Lucía, quería marcharse de su par, no lo consiguió, estuvo mejor chutzik ana peleaba la pelota Fiancowska, pero persiste por fía la futbolista del Athletic Club, Marta Corredera. Virginia Torrecilla, Ángela Sosa, pase de primeras, Marta Corredera de nuevo. Hay que darle circulación. Velocidad a la pelota. El pase de Virginia Torrecilla. No llegó destinataria. La pelea Ángela Sosa. Vuelve a quedarse la Virginia. A futbolista del Atlético de Madrid. Entregando el cuero para Andrea Sánchez Falcón. Con la cabeza. Va a dejar Leila que ese balón se pierda. Sí, saque de banda. Ahí viene a recibir Jenny. Tocando para Mapi León. Cada vez más replegada la selección de Polonia, cada vez vemos menos a Sandra Paños, cosa que nos gusta. Alexia, buscaba ese esférico, se lo ha acabado quedando Polonia, Friznicka, buena maniobra ahora, pero el pase ha sido demasiado fuerte, por lo tanto recupera España. Sí, pero al final Polonia está tardando mucho más en sacar sus balones, menos vertical, las ideas menos claras, creo que al final creo que aún no ha participado, ¿no?, Winzo, desde eh, que ha aparecido diría que no ahora va a tirar un desmarque ahí pero tiene que llegarle la bola se la está tirando Biancosca. demasiado largo va a proteger Irene Paredes que acaba sacando el esférico directamente fuera sin contemplaciones, sin complicarse la vida perfiles muy distintos ¿no? que al final es una jugada más corpulenta, más alta seguramente con buena protección de balón con juego aéreo pero con poco desplazamiento ¿no? y, y poco dinamismo como habíamos visto en, en Pallo al saque de banda Chuczik enseguida llegaremos al 39 de juego de la segunda parte, al 84 de partido con el 0-0 que se mantiene en el marcador el balón en las botas de Jenny Hermoso que dispuso de una clarísima ocasión en esta segunda parte un lanzamiento que se marchó al palo una acción de España, sacando balón rápidamente a otra zona, con jugadoras en, des, en disposición de seguir con el balón. Andrea Sánchez Falcón, Virginia Torrecilla. A pesar de ello, Polonia se había replegado. Fíjate lo que decías, dónde está Chini Hermoso, como una centrocampista más. Sí, bueno, al final Chini ajusta un poco la zona de aparición en función de, de los espacios que, que, que le... Que le da al rival, ¿no? y como vemos la acumulación de una línea de 5 y una de 4, dificulta mm -hmm. mucho que reciba reciban esa zona. Y lo hace ahí. Y Pero... lo hace en zona de, de interiores para permitir que Ángela que Sosa y Alexia también se incorporen. Ahí entregado para Alexa que buscaba el taconazo, que no ha salido, y por lo tanto, vuelta a empezar, y nada no más para España. Y acercándonos ya al 40 de juego de la segunda parte: 5 más prolongación y se acabará el partido. El último de la selección femenina en este año 2019 y el tercero de la fase de clasificación para la Eurocopa 2021, que se disputará en Inglaterra, Mapi León. Sí. Sí, al final estamos en un tercio de campo, todas las futbolistas menos Sandra Paños, ¿no? Sí. Al final entre las laterales arriba, mira dónde está, dónde está Mapi ahora, bueno, y al final cuando estás tan arriba, pues a veces tienes que asumir riesgos y Irene es la ideal para, para atajarlos, ¿no? Ahí metió la pierna Rápida, más, contundente, sí, Para evitar un problema que para buscar un disparo sobre la sí, portería sí. contraria Luego mira, tiene, tiene tanto talento que puede convertir un rechazo en un disparo ¿no? Y una amarilla que antes no habíamos apuntado para Martina Diankowska Servirá largo Krietsinek La prolongación buscando a Winzo La ventaja para Mapi que ya toca para Irene Paredes, reiniciando un nuevo ataque de la selección española el balón que controla o quería hacerlo de espaldas, Lucía García la ventaja para Paulina Tutek en la entrega atrás, para su compañera en el Paris Saint Germain, que golpea arriba pelea esa pelota Virginia Torrecilla, se la acaba quedando Winsor, ahora bueno. descargando bien de espaldas, como se ha hablado, ¿no? jugadora gran envergadura, buena protección de balón, cuando ya lo es muy complicado acceder a él y falta aunque me cuesta entender ¿no? el, el cambio de Payor, si no es que tuviera alguna... Molestia física. Sí. Sí, hay compañeras que están ya con dificultades en este tramo final de partido. Vuelven a salir las asistencias, la falta cometida sobre Matisic por Virginia Torrecilla. Y ojo a estas acciones, Juli, porque en las alturas que estamos de partido, ya 42 de juego, va a ser un balón colgado al área seguro por parte de Polonia. Y lo que está consiguiendo España, que es que no lleguen con fútbol elaborado, ¿Nos lo podemos encontrar en una jugada a pelota parada? Sí, pero al final eh, ellas son capaces de, de encontrar eh, ataques rápidos, seguramente en esta segunda parte con menos frecuencia, pero al final hay situaciones en que si te vuelcas arriba y dejas pocas futbolistas para defender mucho espacio atrás, luego tienes que, que interceptarlas como puedas y cuando lo haces y lo consigues suele ser con, con alguna tarjeta alguna falta está buscando forzar el córner de momento no lo ha conseguido, sigue el saque de banda y ahora tenía ahí sus más y sus menos con Leila Wajabi se queja Leila de alguna acción de de la acción de la jugadora polaca ahora vemos la repetición parecía que la última en tocarla había sido la jugadora polaca Sí. bueno, sí, igual cuando toca ya está fuera el balón, no lo sé en todo caso tampoco la cosa va a mayores y el partido ha discurrido durante los casi 90 que llevamos de juego por cauces absolutamente deportivos. Sí. Al final mira, ha visto cartulina amarilla la jugada de la polaca. Se, se quejaba Leila en el suelo de un posible codazo que al final es una interpretación. No sabemos si se quería apoyar para levantarse o realmente tenía la intención de... Claramente Polonia para agotar los últimos minutos... Con poco fútbol, ¿no? Hay acabado cediendo un córner, Virginia Torrecilla Para liberar Ese tumulto que se había montado junto al banderín No sé si es la mejor opción, pero bueno, no quedaba otra Últimos dos Aprieta el público local de la arena en Lublin Los 7.500 espectadores presenciando este encuentro Al golpeo preparada, Chutlik, Ordenando la defensa, Irene Paredes una de las últimas del choque para Polonia. Levanta el brazo izquierdo, cuelga la pelota cerrada. Sandra Paños, esa es tuya. Puños fuera. Falta Se ha pitado una falta de Tudek. Se lo ha visto muy claro la, la colegiada. Parecía ser sobre Mapi. Sí, no sé si tendremos repetición. En todo caso. La pelota ya para España que le ha puesto en movimiento. Entramos en el último de juego, más prolongación. Ha habido seis cambios, un par de atenciones. Yo creo que mínimo cuatro minutos se va a prolongar el partido. Sí, más replegada que nunca Polonia. ¿eh? Cuando estaba Mapi en salida de balón cercana a su propia área, teníamos ya la, la punta polaca ya en campo propio. Es decir, que claras consignas de si se llega a los últimos minutos eh, con este resultado, vamos a apurar. Estos minutos y, y poquita cosa más Ahí corre Mappi precisamente para evitar que la pelota salga por ahí en el lateral Lo consigue por lo tanto España que vuelve a darle velocidad a la pelota Intentando poner cerco a la portería de Katarzyna Kretzinek Marta Corredera al centro buscando corazón de área Lástima Alexia que tenía tiempo para cabecear Llegaba sola desde segunda línea Y ahora está en el suelo lamentándose precisamente de eso Creo que no se ha dado cuenta de lo sola que estaba, ¿no? Al final, iba saltado para, para poder impactar y solo necesitaba cambiarle un poquito la dirección al balón, sin sí. ponerle más, más fuerza y, y situarlo en una zona que la, que la portera no pudiera acceder. Van a ser cuatro, como decíamos, de prolongación hasta el 94, algo menos ya de cuatro minutos para que termine el partido. Y España que no pierde el tiempo, quiere la victoria, no es malo el empate, pero... Evidentemente mucho mejor botín los tres puntos para además dejar tocado a un rival directo en su primer partido en la fase de clasificación. Está ocupando la colegia de avisarlas para que no desplacen el balón. Son 17 disparos en totales de España, nueve de ellos a portería por cuatro de la selección de Polonia. el centro, físicas. Lucía García. Había falta, no vale la parada de Kretzinec. Había señalado falta de la delantera de España del Athletic. Pero muy buena intervención de la portera polaca y de nuevo muy buena llegada de, de Lucía de segunda línea. ¿no? Juega ahora con muchísimos recursos, tanto en el área eh, como superando en, en conducción. La falta faltita, por cierto. Sí, realmente... Es una de las discusiones que se tiene muy, muy a menudo en el fútbol, ¿no? que al final vemos acciones con tanta fuerza ¿no? y a veces tan desmedidas que cuando ves las más leves piensas bueno, quizá o sea, no no deberíamos evitarlas, eh, pero al final desplaza ¿no? Ahora doliéndose Friznicka en el centro del terreno de juego, creo que también con problemas musculares de calambres España que sigue buscando la portería de Polonia, balón colgado por Leila Ángela Sosa viene a recibir Jenny Hermoso ahí pisa la pelota, se la pedía Leila pero entrega hacia la zona contraria para que Marta Corredera intente meter un centro Juan en corto, veremos qué hace lo segundo, otra vez con Jenny en horizontal, Leila hacia el extremo para que Andrea Sánchez Falcón que está fresca de la segunda parte busque el uno contra uno apurando la línea de fondo al suelo Matisic ha enviado la pelota a saque de banda Sí, ha bajado Winzo para compensar a su compañera tendida en el suelo Ahora para el partido a la colegiada danesa porque sigue tendida en el terreno de juego Creo que es Grisinska Sí De nuevo los gemelos, ¿no? Eso parece, parece. Y entiendo que esto supondrá que se prolongue el partido medio minutito más Sí Los esperamos al menos creo que es la tercera futbolista ¿no? que muestra molestias musculares al final a pesar de, de, de no encajar eh, el ritmo impuesto de, de España en la posesión y en las llegadas incluso ellas en la propia transición eh, pasa factura se va a reanudar el partido ahora quiere la pelota a la colegiada y se la va a acabar entregando a España Entiendo porque es ella quien ha parado el partido Sí. Por lo tanto La pondrán en los pies de Virginia Torrecilla Y desde ahí arranca uno de los últimos ataques de España Mapi León Balón colgado Pedía mano, no se señala Ojalá la contra de las polacas Aunque es un nadie contra la defensa de España Irene Paredes Apertura hacia el costado Para que Marta Corredera intente avanzar por aquel lugar La recién ingresada Brzezinska le acaba robando la pelota, pero no tiene más fuelle. Está absolutamente muerta, físicamente hablando. Sí, Marta sí. Corredere, el Paredes. Va totalmente coja a la hora de... Andrea busca el centro, rechaza la zaga de Polonia. Jenny, lástima la guardameta, mete la pierna y había fuera de juego. O al menos eso ha dicho. Aunque Jenny dice que venía de rival. Por eso, esa, esa es su queja. Por lo tanto, estaríamos hablando de que sería un córner. Ha hecho venido en rival, ciertamente. ¡Qué pena! El bueno, partido que está agonizando y si nada lo remedia va a acabar con 0-0 en el marcador. del España. Va a sumar 7 puntos después de 3 jornadas, 7 de 9. La fase de clasificación que volverá en el mes de abril. Ser la última? 9 goles a favor, no en contra, 3 partidos, ninguna derrota. Es un balance extraordinario. La verdad es que sí, después, visto los antecedentes contra Polonia, el hecho de no encajar y, y no perder, ya son resultados positivos. Balón quedan... colgado, sale de su portería, Kielcinec, se hace con el esférico y creo que aquí se va a acabar el partido. Tres pitidos, final del choque, Polonia cero, España cero, rápido balance, Juli García, de este tercer choque de la fase de clasificación, con un punto para España. Sí, a, a pesar de merecerse la victoria, al final... Eh, volvemos a las sensaciones de que España genera, pero no acaba de traducir. Y hay que sacar más ventaja a todas las ocasiones que generan. Pero a pesar de ello, eh, un partido más sin encajar. Seguimos puntuando, quedan muchos partidos por delante. Estamos jugando fuera de casa. Creo que las las sensaciones y las conclusiones son son muy positivas. Próximas citas con la selección española femenina. 9 de abril España-Moldavia. 13 de abril España-República-Checa. y está la televisión española. Juliana García, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Y a ustedes, gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad. Un saludo.